En realidad el Keken es una compañía que nació en los años, principios de los años 90 eh, y empezamos a trabajar con PIC en ese momento. Creo en el equipo de PIC, gente muy profesional que nos ha servido durante mucho tiempo y sobre todo en diferentes áreas eh, que son de gran impacto en mi compañía eh, y que normalmente no tienen relación con la genética propiamente tal como es la calidad de carne, como es la situación de los diferentes mercados donde nosotros concurrimos con productos como Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, etc. ¿Sí? Les puedo decir con toda seguridad que la genética tiene una importancia muy fuerte porque hemos podido detectar el crecimiento en diferentes áreas. Eh, genética y proceso industrial de nuestra carne son de vital importancia. Hoy en día estamos compitiendo con países que son de gran tradición en la producción de carne como los es Estados Unidos, como los es Dinamarca, España y Alemania, por lo tanto eh, eh, necesitamos que PIC sea un soporte, un fuerte soporte como lo ha sido hasta este momento.